sí, sí, sí y eh... muy buenas gente, eh hola gente, muy buenas gente, gente youtube uh, vale aquí estoy eh... Eh, yeah. ah my se Bueno. vamos a ver este juego, juego de las plataformas Sale versiones para eh... No... Eh... No, no, y No. Os... Dame Saca más plataformas Estoy, entonces, muy eh... Eh... Bueno, está un um, pico con el palo el hierro, el hierro. luego luego lo se así este me queda así eh. Un inventario que avance mucho este juego, ¿ves? Monté todo esto, y esto voy a ponernos una espada mejor, lo que está sacando esto y esto, y un. Fuera, fuera. Esto. ¿Más? Bueno. Ahí estamos. Es que no tengo cosas mandarse acá. bueno, acá. Ahí. Es que es tu chara, eh. El afuera. Número una para allá. Ahora final. Una palabra, ahora, un rato, a ver, ahí, ahí. a ver si. A ver si voy a explorar a ver qué hay no eh, eh, nada un montón de gente a ver. no, no veo. Soy un zombie! ¡Ah, la lana está abajo! ¿Qué es ahí? ¿Y lo que es? ¡Ah! ¡Ah, no! Ah, esa es. No sé cómo Bueno Es un ende. para que ve bien eh, bueno, bajamos su desde este es mejor como era el marco no era, el original. era así el guato si sí, ahí se ve la luna y la estrella la luna ahí está y es en estrellas el sol No sé. ¿Cuchuta, vis? ¿O está abajo? Vete aquí. Ajá. No. Vete abajo. Tengo. lo No. Vamos a bajar. No, no, no, no, no, no, no, uh, uh, uh. A ver, ¿qué? Okay. Aquí. A ver. no, no, no, no, no, la veo. no, la veo. no, la veo. una torcha una tocha eso no, vale. bueno, ahora. Sí, ahí está lo bueno no. ah, aquí está y no bueno ah. bueno a... Me quiere fusionar en el mouse. Dale, eh. Es como un meme memo, me de falla. 7: sí, sí, muy loco. Está bien. A ver. Sí. Juega. 60. Yo estoy 8 en Skyrim. Petrov. Ha picado todos los laros. Ahí buscan diamantes uh, abajo. Yo, oh no, todo todo para Lo guana pero bueno, no, no, no, esto vamos a estar para abajo. bajan así y ahí puedo buscar. Oh, no, okay eh Vete. Un cofre necesito. Es que no tengo pasión Hay un cofre. con algo así, sí. esto, acá, esto acá, esto acá, esto acá esto acá, ahí, ahí ahí, ahí, esto acá así, lo vamos acá Ahí está. ¿Lo ves? Ups. Uy. Sácate, sáquate. La espada en... se. señalando. Ahora. Bueno, y aquí. Mira. Ahora. Y Penón Laura la molesta al... El... al... El... No sé cómo en menos ora va bene ora si va bene ora si può está la la, le, la tengo tijera no, no hay oveja a voy a ver si hay oveja o no no no ha visto nada nunca parece para acá... Mm, mm, mm, mm. solo puro caballo, ¿no? si sí. eh, no voy a cortar mi madera que aquí está bueno antes Muy voy a explorar allá ah, conejo una salada no, no. no está con y conejo bien bien vide, vide. Está loco. vale Vale, esto. Vale, vale, Ah, no me la vayas, no te vayas, no te vayas. No vaya. Venga, venga, venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. acá. venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, no tengo no te Venga, venga, eh? No Venga, venga, venga. y ¡Entrare! ¡Mira, no quiere pasar! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no puedo, ah, no es mi mascota El conejo, Mira, se huye al. Dale, ahí sí, sígame. No me bloqueo, pero déjate el conejo. Bueno, aquí está. No me haya pasado nada en el nuevo ahora Un book. Pues se queda. había Tengo mascotas cuidándolos. Ahora... sí. ver si. Esto no lo Ah, sí, sí, sí. Vete, yo voy a ver si faltaba algo. No. No, te vaya, tío. Ven, eh, ven, eh, eh, eh, eh. oh, no ven, no no si denme la no, no puedo... está...? El... Diamante. Eso lo busqué el antes no, no, sé, igual, aguero bueno, o era. Antes estoy viendo el iPad. en la acabo de No puse HT. No, El no. Este, mi, Mío. a ver pero ahora sí no es, sí, pues, está, está, está? ¿Qué es? Ups. esto, esto? Esto, esto, esto, bueno, esto y esto, vale, ahora sí, y... Ups, verán, pero verán, ahí sí, a ver, es un eh, eh, eh, eh, eh, eh si veo los mi enemigo tengo ocho fechas aquí en el de este ¿no? en el escalón lo hice así ¡pa! y voy a ir a la casa ¡Uf! y es un nariz no me pasa mira esto Ahí me te manda el decreto. Ya, ya era... y no acá era Un fogata. ¿Ay, ya está de noche? No, acá mató el día. Ay, ya puede ser una araña. mantano Ya está de noche. A ver si puede luchar. ¿Y esto qué qué es No. Aquí pongo... ¿Ariquete? ¡No! ¡Fue, fue! ¿Puedo poner la tocha ahí? ¿No? ¿O acá? Ahí sí. Ah, no, voy a ver. A ver, a mapa. a ver, así dos la paredes es mi casa ¿Todo? no te vas no me deja pues, sí. ver, no se sé como lo he cosido es así oh ¡Uh, uh! ¿Soy gente, eh? gente, eh, niños comenta si soy teñido o no soy teñido, eh, comenta Vale C'est -ce Si! Hé Esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto. Bueno, ahí. Ahora sí. Voy a darle. La daré. Aquí está. Y una cosa. De fechas. Una marcha. Ah, un catedral, un catedral, lo ponga en la casa, no sé. Bueno, y eh... esto acá. A ver, qué tal la araña? a ver, a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 Thank <laughs> you. venga, venga, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, venga, acá la cuenta, mira, la cuenta, que te, otra vez, tío, ¿qué pasó Permíteme, permíteme, no sé, si es ¿qué pasaba nunca, a montar, no no cara no sé qué pasó mire mire mire no puedo montar y me puedo mirar mira no lo aguento aquí solo se no. ma mía bueno dos si sí, se sí, ven bien el ojo y me manda el con con el conejo o si valejo, me alejo que me vuelvo a ver. Que sea, Perfecto subi, me subi, Perfecto, subi, me Es que no lo veo. Espérate. Espérate. cuatro Espérate. Oh, sí. Se ve lento. A ver, espérate. Se ah, veo te Se Ah, me esto. Yo estoy grabando. Ahora... Sí está grabando. No siento haciendo... Ahí está. ¿Y Yo sabía eso. No, ahí. Solo... Tú me matan la... Lag? canta uno! ¡Es tucho a tome, tome, tome! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¿Dónde ¡Está bajando! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Es tucho a ah y que tu chacan aquí está y te pegué ahora sí ahora sí pone un consejo fue así vale eh, eh, eh, eh, eh. Eh. a ver acá acá acá vamos menos a me sacar de otro con el bien bien en la vale No, no, no ahí eso sí de acá y deslana así una cama ¿Para qué no sé para qué ah mire acá en el capítulo también no voy a no sé bueno se hace todo el pasillo. acá abajo mira, mira el lag mira mira vete, muerto bueno gente. Eh... a ver... y ve por no se puede Ni se puede se pone el no mira, de la noche el, de la noche se puede ahora no se puede mira mira, toco mía no, no puede, ¿ves? Se puede, mi coche. me va un te de dado el mesa de la Voy a hacer otro. Ah, era la avenida, tío. Voy bueno. a hacer otro. La madera. No, no, Ni esto. Jueves. Lo bueno, mi cosa. Se lo ponemos. Ah, esto, esto, esto, esto. Esto, esto, esto vale, esto, así puede, ocho, ocho con esto. Me este mapa más tío. Como justo aquí puedo poner? No, por otro lado, acá, acá, acá, acá, acá, acá, Ahí está, ¿ves? Y todo a mí... Y cuesta... ya está. <risas> bueno, imagina. Me... Espera Me... Mejor... su... Seguirá el siguiente video. Chao, wow. chao.